Al estado de, de de desesperación que podría caer una gente con mala información Y en un estado de excepción, si ustedes no lo sabían Dar informaciones falsas constituye un crimen Y usted puede ser enjuiciado como le establecen Dos leyes especiales en nuestro código, pero a 30 años, si usted no lo sabía Cerrado el espacio, usted se ha sometido como si fuera un crimen cualquiera hay que tener mucho cuidado, utilizar la especulación. Yo estuve, por ejemplo, hablando antes de entrar en materia con José López, el propietario de Palmares, y se pareció una información falsa que le buscaba hacerle mucho daño a ese establecimiento. Yo, yo compro ahí todos los días. Y miren que no tengo ni siquiera un anuncio aquí, que lo que voy a decir, puedo decirlo con propiedad. Y no se puede utilizar usted sin tener una certeza. Primero, condenar a una persona que se muera por una situación particular. Usted decía, tenía tal cosa. Y usted generara un escándalo porque pudiera hacerle un daño a una institución, hacerle daño a esa que no sirve y que cuida. Si usted va de los pocos establecimientos, a partir de hoy lo hicieron ellos. Ellos comenzaron el lunes con guantes, con su con su, eh, con su su mascarilla puesta, los empleados y con muchas medidas de higiene, la entrada con, con alcohol, manitas limpias y todo esto. Y yo creo que también usted decirle a una persona y condenar a una familia que sin usted tener una información, el periodista tiene que estar informado y cuando no lo sepa investigar y si no lo sabe callar, pues no podemos colaborar y hacerle daño a una entidad como esa, que a lo mejor aquellos que pusieron estado de alarma se han beneficiado de ella. Yo nunca lo he hecho, pero creo que no se le puede hacer daño a una entidad como esa, y condenar a una persona, ahora, cualquier gente que tose, sale la gente corriendo y lo y fácilmente, en un estado de sección, comienzan eh, la labor de caliezaje y el chivatear, mira, tengo un vecino que tosió para que lo vengan a buscar preso ¿Tiene, tenemos, eso no podemos permitirlo por eso se producía hoy una reunión del Episcopado, porque ya la iglesia venía tomando unas medidas, eh, por ejemplo, las confesiones suspendidas, los actos masivos y todo esto, y cada diócesis asumía, pero yo supongo que ya el Episcopado, el padre Moncho, le dirá, después de esa reunión que vi que tendrían pues hoy, para lo que se ha hecho, suspender la docencia en las universidades, en las escuelas, y asumir el estado de cuarentena, que no son 40 días, es la estadía del virus cuando te llega a los 5 días para incubarte la enfermedad y los 10 días siguientes para desarrollarse, 15 días si usted sobrepasa eso, el 90% de la población va a rebasar eso como una gripe hay un 10% que puede afrontarla de ese 10% un 8% va a sobrepasarla con los medicamentos que existen y hay un 2% que por descuido que por ignorancia podría morirse, yo tengo una persona que es amiga que aprovecho para hacerle la orientación a ella pública y la orientación que le di. Usted siente dificultad para respirar, se siente mal, usted no puede cerrarse su casa para morirse. Usted va con una mascarilla a un centro de salud de emergencia y le dice, mire doctor, tengo tal síntoma, que... y ahí le orientan y los medicamentos que usted puede tomar es esto, aquello, lo otro. Porque vi al colegio médico que solicitó una serie de medidas y tenía razón completamente. Yo le dije a ustedes, debimos comenzar antes. El estado de sección que vivimos ahora, que se cerraron los vuelos, todo lo, las medidas que yo le dije a ustedes, que no se va a salir ni entrar vuelo y todo lo que yo le decía a ustedes, debimos hacerlo antes para evitar que esto creciera. Ya aquí en Macorís, como la desgracia que tuvimos de la afección, la señora y las visitas de los afectados que hemos tenido, ¿verdad? Nosotros esos focos tenemos que tenerlos claramente establecidos y no mentirle. Ahora, salud pública, mi querido doctor Garabó. Fíjense que siempre soy yo que lo llamo a usted como director regional para eh, solicitar cualquier información. Y cuando yo voy a dar una información, hasta autorizo. Usted me autoriza, ¿verdad? Yo recibí tal información. ¿Eh? Pero es un momento de que ustedes hablen y le digan a la población lo que tiene que hacer. No es que se agachen y comencemos a decir que no está pasando nada. Sí está pasando porque el mundo está afectando. Hoy solamente en Italia más de 300 muertos en menos de 24 horas. En España, 300 y pico. Bueno, porque hay que coger un estado de excepción. ¿Por qué China y Corea del Norte, donde comenzó y se expandió, lo han controlado? Porque el que no obedece una orden sabe ahí cómo es. Han acogido el estado de excepción, preservándose en sus casas. Porque yo observé una locura, yo dije ayer y no lo dije en broma. La gente piensa que el coronavirus no entra por el recto. Agotar todo el papel sanitario, toda la, hay una locura que están aprovechando para especular, y lo vuelvo y lo repito: los laboratorios y ciertas casas comerciales están aprovechando para especular los precios, y eso es un crimen también. Y el Estado tiene que enfrentarlo. Y dije lo siguiente: se liberaron las pruebas, pero ¿de qué carajo le vale la, que se liberen las pruebas si el pueblo no puede pagar, la gente pobre y humilde, como me llamaron ayer, 5 mil pesos por la prueba? Ah, que, el, que el, los hospitales públicos no estábamos preparados, no lo tiene el Estado tiene que proporcionarlo. Y dedicar recursos especiales y mandarlo a buscar con urgencia. Y que a eso seguro, como las nuevas enfermedades, no se incluyen porque no estaban, pero tiene que reunirse con el Consejo Nacional de Seguridad Social y decir, miren, eso hay que incluirlo en el plan básico de salud para que le hagan la prueba y hacer que se le hagan gratuita al pueblo que está incluida dentro del seguro, porque no va a valer de nada y que le proporcione los insumos a los hospitales. Yo tengo ahí eh, los centros que no tienen nada y los médicos están a mano pelada. Pues si usted no tiene ni siquiera una mascarilla y un guante, cierren eso mientras tanto. Y conserve un personal de emergencia para eso. Para que no colaboremos nosotros en expandir esto. Y yo quería aclarar esto. Los medios no podemos especular. La especulación es un crimen en estado de excepción. ¿eh? Y quererle hacer daño a José López, a una entidad que está ahí, sin usted saber, eso es incorrecto. No me interesa quién lo promoviera ni lo dijera, yo tengo el deber de, de aclarar la información. Que cuando pase el organismo establecido oficial para dar a conocer ese tipo de estadísticas de salud pública, y tiene que dar a conocer, y decir, eh, por ejemplo, el hijo de Víctor Gómez Casanova dio positivo, él estaba en un, ¿cómo le llaman ustedes? cuando hay un evento de motocicletas y de y de paintball un un crosswind. Ya usted sabrán los contagiados que hay ahí. Esos eso, cien eso, y pico de jóvenes que estaban compartiendo esa actividad. Y por eso que usted me dice, hay 33 casos, hay mucho más de 33 casos. Lo que nosotros tenemos que hablar con sinceridad, ubicar los focos, prevenir y que la población obedezca el llamado por un estado de, en un estado de excepción, usted tiene que obedecer. Voy a repetir las medidas brevemente para que, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Mm? Buenas noches, dígame usted. Buenas. Sí, buenas noches. Eh, eh, le una de, de para Si tú, si tú tuvieras la gentileza de moverte donde está, porque no te estoy escuchando prácticamente nada. Ok. Y la le gente que de, yo lo. Le una de salaria para hacerle una pregunta dígame porque es eh, si se supone que tenemos todos cuarentena todos entonces por qué es que simplemente tenemos que ir a la escuela todo lo que es el personal administrativo o sea como que nosotros no tenemos familia y no nos contagiamos eso es incorrecto eso es, eso es incorrecto La directora regional lo dije ayer Le dije al ministro de educación No pueden obligar a los profesores a ir ¿A qué? A contagiarse A los centros Si hay un estado de sección y se dijeron que no hay docencia Durante 15 días Que los vuelos están suspendidos hasta el día 13 de abril De entrada y salida al país Hay que acoger eso El director que llame a eso hay que sancionarlo Porque no podemos arriesgar Entonces, entonces nos vamos a quedar sin maestro. Por querer eh, eh, eh, eh, que el cumplimiento del gobierno, no, pues el gobierno que está llamando a que ustedes se cuiden, es el primero.